Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Creaciones Betina En esta ocasión les enseñaré a hacer estas tres tarjetas para cumpleaños de una amiga, meses y aniversario Son fechas muy importantes en nuestras vidas que siempre vamos a cumplir, espero les guste Hoy quiero enviar saludos a Eli Macías, Naxari González y al canal Las Travesuras de Pinky Los animo a que pasen por este novedoso canal ya que están muy hermosos sus videos Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vamos a cortar un rectángulo en cartulina de 22 centímetros por 14 centímetros y volvamos a cortar otro más pequeño de 7 centímetros por 18 centímetros vamos a dibujar un círculo en un cuadro de 12 por 12 centímetros y vamos a cortar vamos a cortar una parte acá más o menos de 2 a 3 centímetros este sería el molde vamos a cortarlo en una cartulina de papel estampado del color que deseen vamos a cortar cuadritos y vamos a necesitar imágenes y fotos esta sería una tarjeta de cumpleaños para una amiga vamos a tomar el rectángulo más grande y lo vamos a doblar en la mitad igual vamos a doblar este Vamos a pegar acá el círculo y lo vamos a delinear. Esto es opcional si lo desean hacer. Y vamos a pegar acá la imagen de cumpleaños. Vamos a delinearla para resaltar la imagen. Igual vamos a pegar un cuadrito que sería como una especie de regalito. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos. voy a delinear acá en esta parte voy a repasar varias veces porque no se ve mucho pueden pegarle papel si desean en tiritas y voy a hacer acá este moñito ahora vamos a medir acá en este rectángulo más pequeño vamos a medir en este extremo un centímetro y vamos a hacer una línea vamos a doblar y cortamos en esta parte sería en la mitad vamos a medir punto cinco, o sea la mitad de un centímetro a un lado y al otro igual vamos a medir un centímetro en esta parte vamos a hacer un triángulo un triangulito pequeño cortamos ahora vamos a medir acá 3 centímetros igual en esta parte 3 centímetros es para poder hacer la línea para que nos quede derecho vamos a llevar estos 3 centímetros hacia el extremo en este lado, igual en este lado y vamos a trazar una línea, como pueden ver lo hice de este punto a este punto es decir desde, la, desde el triangulito hasta ese extremo vamos a repasar con la tijera para después doblar, hacer bien el quiebre ahora vamos a pegar un papel negro o del color que deseen vamos a doblar y hacer el quiebre acá sería para pegar las fotos y los regalitos, acá voy a hacerle los moñitos las fotos, como pueden ver, las pegué en papeles de colores para resaltarlas. Voy a hacer acá puntitos. Y voy a hacer acá estas rayitas al regalito. Acá copié un mensaje. Espero sinceramente que nos volvamos viejitas juntas. Y vamos a delinear. Para resaltar más la frase. Ahora acá vamos a medir 5 centímetros y hacia arriba 1 centímetro. Vamos a aplicar silicona líquida a esta parte. Y vamos a pegarlo, Lo hacemos de acá en este puntico. Lo ubicamos así. pegamos bien vamos a doblar así hacer los quiebres y luego vamos a hacer así a doblar también así lo hacemos las veces que sea necesario. ¿Qué sería para poder hacer? Vamos a hacer esta quiebre para doblar así. Para que el abrir nos quede así. Esta parte la vamos a decorar. Podemos hacer como es de cumpleaños regalitos, rosquitos, punticos, lo que deseen. Y acá vamos a pegar un coque. Nos quedaría así. Ahora acá en esta otra tarjeta lo que hice fue pegar un círculo rojo, lo delineé con un marcador blanco, hice rayitas negras y le pegué esta imagen. Ustedes pueden pegar la imagen que deseen. Esta va a ser una tarjeta de meses y acá vamos a pegar este corazoncito para decorar. nos quedaría así, acá lo que hice fue pegar imágenes recorté un corazón fucsia, copié un mensaje el mensaje que deseen pueden copiar esta es la otra tarjeta que sería la de aniversario pegué este círculo azul y voy a pegar otro más pequeño negro vamos a delinear para resaltar este círculo azul y vamos a copiar acá Feliz aniversario. Recuerden que esas tarjetas las pueden personalizar para la ocasión que necesiten. vamos a delinear esta frase para resaltarla nos quedaría así, acá pegué unos corazones y pegué imágenes ahora vamos a hacer el sobre vamos a necesitar una hoja de papel de 21 x 24 centímetros y en esta parte vamos a medir 2 centímetros trazamos la línea 3 centímetros trazamos la línea vamos a utilizar esta tarjeta cualquiera pues de las tarjetas que hicimos la vamos a colocar acá para hacer este quiebre nos quedaría así estas partes las vamos a cortar nos quedaría así voy a cortar acá más o menos 0.5 centímetros en los lados esto es opcional si lo desean hacer y acá en esta parte que sería la parte superior vamos a redondear vamos a doblar así acá vamos a doblar un centímetro aplicamos silicona líquida igual vamos a aplicar un poco acá, solo en el borde, en los extremos y vamos a pegar nos quedaría así con un marcador negro vamos a decorar voy a hacer acá unos corazoncitos pequeñitos para decorar el sobre esto si sí lo desean hacer nos quedarían así acá hice unas florecitas, unos punticos y en este otro sobre lo que hice va a ser corazoncitos. Amigos, hemos terminado por el día de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, regálame un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.